Hola, soy la doctora Lucirene Rojas, coordinadora del Laboratorio de Biotecnología Microbiana de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Orizaba, Córdoba, y su profesora de la experiencia educativa, virus y bacterias. Les doy la más cordial bienvenida al curso y les haré una breve introducción al mismo, que espero despierte su curiosidad y eso nos permita poder estudiar con mayor interés a los protagonistas del mundo microbiano. Quiero iniciar esta breve introducción con una pregunta que quiero que reflexionen. ¿Qué es lo que viene a su mente cuando escucha la palabra bacteria? Pues bien, chicos, para ayudarles un poco con la respuesta que me van a dar a la pregunta anterior, quiero platicarles algo. De un millón de microorganismos que actualmente se conoce y que se han clasificado, Solamente el 1% son patógenos. ¿Cuánto es un nonillón? Se preguntarán. Pues es un 1 con 30 ceros a la derecha. Solo el 1% de ese nonillón son patógenos. ¿A qué microorganismos nos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a las bacterias, a las arqueas, a los virus, a los hongos, a las microalgas, a los protozoarios cuya ubicación la podemos encontrar desde la fría tundra hasta el interior del planeta. Incluso todos nosotros hemos sido colonizados por estos microorganismos. Y eso es a lo que le llamamos actualmente el microbioma humano. En los últimos años, los científicos han descubierto la verdadera importancia que tienen los seres más pequeños y abundantes que existen en el mundo. Y su objetivo, más que eliminarlos, ha sido aprovechar sus cualidades. Tenemos que ser muy claros. Los microorganismos no solo están aquí causando enfermedades. Los microorganismos realizan diferentes funciones que favorecen nuestras vidas, que sostienen la vida en la Tierra. Los microorganismos son mediadores de casi todos los procesos biológicos. Como ven ustedes en la imagen, estos microorganismos están trabajando arduamente, proporcionan al suelo y a las plantas de los nutrientes que requieren para vivir, pues intervienen también en todos los ciclos biogeoquímicos. Son responsables de mantener el equilibrio ecológico al degradar la materia orgánica. ¿sí? donde trabajan muy arduamente bacterias y hongos. En los océanos son los responsables de producir casi el 50% del oxígeno que respiramos. Y, increíblemente, la mayoría de la contaminación que existe en el planeta es de tipo antropogénico. ¿Qué significa esto? que es provocada por el hombre? Pues estos microorganismos también son utilizados para... Estrategias de biorremediación, por ejemplo, en suelos contaminados con cadmio o con diferentes metales. Cuando usamos bacterias, normalmente estamos hablando de biorremediación. Cuando usamos hongos, micorremediación. Y bueno, también utilizamos plantas en la fitorremediación para limpiar todos estos sitios que han sido altamente contaminados. En la naturaleza, los microorganismos lo hacen de forma natural, se seleccionan y sobreviven solamente los que pueden degradar esos contaminantes que se arrojaron al suelo. Pero bueno, todas esas posibilidades y potencialidades que tienen estos microorganismos pueden ser ampliamente utilizadas por el hombre para solucionar los problemas de contaminación que nosotros mismos generamos. Dentro y fuera de nuestro cuerpo habitan diferentes especies de bacterias en su mayoría, aunque también hay virus, hongos y protozoos. Esto es a lo que se le llama el microbioma humano. Es importante saber que en nuestro organismo hay 10 veces más células de microbios que células humanas propias. El genoma humano, por ejemplo, tiene entre 20,000 y 25,000 genes, mientras que el microbioma humano que poseemos alcanza unos 8 millones de genes, cientos de veces más que los que nosotros tenemos. La ciencia actualmente está descubriendo cada vez más cuánto este ecosistema microbiano que nos habita determina también las funciones de nuestro cuerpo. No sé si ustedes sabían. Que las bacterias que durante la infancia forman parte de nuestra microbiota humana varían en cantidad y diversidad conforme nosotros nos vamos volviendo adultos. Y una vez que somos adultos se vuelve un sistema estable que solo varía cuando nosotros alcanzamos la vejez. Pues envejecen a la par que nuestro organismo y se van perdiendo a la par que nuestro organismo. ¿Sí? Por ahí encontré una notita que decía, está un celular que pueden ver ustedes ahí en la imagen, y dice, sí, diga, dice, para conocer el microbioma de una persona no es necesario que agarres su mano y le tomes muestras, ¿sí? agarra su celular y tómale muestras a celular y vas a encontrar ahí toda la biota natural que tenemos en nuestras manos. Increíble, pero cierto. Actualmente existen proyectos sobre el microbioma humano. En México hay dos personas, dos doctores de la UNAM, el doctor Samuel Ponce de León y la doctora Yolanda López Vidal, de la Facultad de Medicina, que tienen años trabajando sobre el microbioma humano. Ellos lo que hacen es estudiar las características generales del microbioma humano en sujetos mexicanos que tienen padecimientos como intestino irritable, diarreas asociadas al uso de antibióticos, este, asmáticos, eh, personas con síndrome de ojo rojo y personas que tienen diversas enfermedades. ¿sí? Y ese microbioma que ellos detectan, o ese perfil microbiano que detectan, lo comparan con algunos otros individuos sanos. Esto con el fin de fijar un perfil normal de este universo de microorganismos que están habitando dentro y fuera de nuestro organismo. Se ha encontrado, por ejemplo, diferencias eh, muy precisas con los niños, por ejemplo, que padecen asma. La biota que está presente en los niños asmáticos es mucho menor y muy diferente a la que tiene un niño que no presenta este tipo de problemas. A nivel internacional también existe un proyecto sobre microbioma humano. ¿sí? En Estados Unidos hay diferentes universidades, eh, ya se han publicado muchos artículos en relación a los microorganismos que están presentes dentro y fuera de nosotros. Queda aún mucho por hablar sobre la importancia de los microorganismos, lo cual nos llevará también muchas horas de clase, pero les quiero adelantar algo sobre uno de los temas más interesantes a tratar y que ha sido uno de los grandes descubrimientos, el quorum sensing, el lenguaje de las bacterias. La doctora Bonnie Basler, profesora investigadora de la Universidad de Princeton, desde 1994 descubrió que las bacterias hablan entre sí usando un lenguaje químico, el cual les permite coordinar defensas y lanzar ataques. Este hallazgo obviamente tiene implicaciones asombrosas tanto para la medicina como para la industria y para nosotros mismos. ¿Cómo sucede esto? Nos vemos en la próxima clase.